Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva reacción así corta porque tiene restricción de edad esto así que me va a desmonetizar así que vamos a reaccionar a este de, de, de <muchas> la emisión de Kissing Bane de Dragon Ball que es la parodia de Just Chichi mismo, no sé qué pasará pero la miniatura es como que tiene los ojos rojos como vimos en anteriores reacciones, ¿no? Del ojo rojo todo malo así que no sé qué es esto Cubes los ah oh, qué, no ah ok está okay. tranquilo <tose> <Okay. tose> Ok, si te ha gustado, bueno, veo mañana va.